mío, eso quisiera yo, una fundación de ahí a 2021 no estoy bien eso es así bueno, aquí estamos Sergio Antonio Romero Pérez en el aire ya, verdad en lo, con los comentarios como siempre de actualidad, así que adelante doctor Romero Víctor, lo, más que comentarios yo voy a hacer una lectura para que eh, nosotros entendamos ¿Qué podemos decir? ¿Es verdad o es mentira? Ustedes no soportaban la presión para, para que buscaran dinero, para que se hiciera la campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. ¿Saben lo que significa logística en campaña? La campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla. Ahora el que trabajó conmigo sabe lo que nos pasó a nosotros en la campaña porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el, o por el me, si no había dinero por el medio o un partido que cayó en una condición no se merecía tener el poder oye expresó así durante una reunión con legisladores de la organización y otros dirigentes de pas el pasado martes el, pre el ex presidente Danilo Medina bueno ¿Qué se puede decir de esto? Se puede decir simplemente que es un retrato del deterioro de la política dominicana de, y una eh, vista clara de cómo se elegían los gobernantes de, de, de, históricamente de, de, de, de, de, en las últimas eh, eh, elecciones Dominicana, que quiere decir que no había un concepto, que no había, no había una programática política, no había una política de Estado, una política de desarrollo, sino simplemente la política se basa en dar para, para ser retribuido con un voto. Si usted no daba, usted no vota. Entonces, es el partido de la liberación dominicana que cae en este problema o son todos ¿O los que votaron por el PRM para ser presidente de la República votaron por una condición ideológica y no por una condición de los mil pesos, los 500, los 300 que se da el día de las elecciones? ¿O simplemente ese partido que duró 16 años en el poder solo se acordó de la base dos meses o un mes antes de las elecciones? ¿Es la base la culpable del deterioro político, de la, del deterioro financiero, de la condición económica que tiene el país? Es la base, la culpable, porque no es capaz de elegir un gobierno si no hay el dame lo mío, si no hay la logística. No fue la cúpula partidaria y la cúpula política nacional que le dice a esa, a esa base que simplemente en esta mano está mi voto y en esta mano está lo que yo te voy a dar dame tu voto y yo te doy los 500 pesos entonces ahora nos quejamos ahora lloramos como Jeremías nuestras derrotas porque simplemente la base devolvió de manera inteligente el favor que se le él el, el, o oh, lo que se le había enseñado durante todo este trayecto político. Y yo le digo al, al expresidente que no es así, la base no tiene la culpa de lo que sucedió. Lo que sucedió se debe a esa cúpula engrandecida, a esa cúpula intocable, a esa cúpula que pensó que se iban a quedar ahí y como muchos de nosotros pensábamos que iba a durar hasta 2040 en el poder, fue el, el, el, el ¿cómo se llama? El, el, ese, ese enrostramiento de riqueza de esa cúpula política que le dijo a la base: Yo estoy mejor y tú estás peor tan sencillo como es la política y la desgracia política del país el pueblo tiene la culpa por, por elegirlo pero le han salido buenos estudiantes han aprendido entonces como el estudiante ya le resuelve el problema al profesor y le pone un, y le pone un, un tema al profesor el profesor no lo, ha, no lo ha podido resolver en materia política están recogieron y van a recoger lo que sembraron así le puede pasar al señor Abinader así como, como presidente de la república y como, y como manda, primer mandatario y fue elegido por una base fue elegido por una base entonces eh, los entrenados o los entrenados a, a a elegirse en base a dinero son los del PLD entonces según eh, lo que habla el, el presidente el expresidente Danilo Medina y dueño del PLD tienen que revisar el comité político el comité central y no culpar a la base de su derrota. Bueno, yo creo que es un gran error y no estoy de acuerdo con eso que dice el señor Danilo Medina Sánchez. Así es. Ya finalmente, eh, Sergio, a ver si podemos en los últimos minutos para compartir algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales. Yo quiero referirme brevemente a las declaraciones que dieron el día de ayer la joven Abril Reyes Rodríguez, quien es viceministra de la Juventud, donde dijo, y fue tajante al decir, que mientras quede un PRMista sin trabajo, no va a ayudar a un PLDista. ¿Está bien o bueno, no está ya. mal? Bueno, yo bueno. entiendo que lo que veo mal en Abril, quien es viceministra de la Juventud, es tener que expresarlo, de manera pública, porque ella puede hacer lo mismo sin tener que decirlo y no crear ese ruido, sí, que no crear, el expresarlo. Si usted tiene el compromiso, como debe ser, con, con los PRMistas, no tiene que decirlo. O sea, de él le trabaja a los PRMistas y cuando sobre algo, pues también le van a dar a algún PLDista que quede sin trabajo, que duran 16, 12 años en el poder. Pero la, la, donde está el problema es en tener que en decirlo. En, en, en expresarse, como es como si tú estuvieras expresando algo que tiene dentro y que eh, eh, debe de decirlo. Pero no creo que haya la necesidad, porque esa no ha sido la percepción que le ha dado y que está dando eh, Luis Abinader, que es un presidente, ¿verdad? Eh, lo que, eh, en el mes que tiene, que ha dicho que es un presidente de todos. Mi, mira, mira, mira, mira qué así, cosa. Así que no inventen, Oye, no inventen Una, los predeístas